Vio. Oh, señor. No sé si puede bajar por ahí, Tom. Ah, bueno, Vamos, sí. Ojo con las piedras flojas. ¿eh? Fósiles y vistas Bueno, se preguntarán qué hago aquí. Hoy no vine a volar nada. Los que vieron en Instagram ya vieron todo lo que ha llegado, así que me tengo que poner a, a hacer unboxing y todo este tipo de cosas. Y he venido aquí a buscar fósiles y a hacer algo de limpieza porque van a ver lo que pasa. Estoy ahogado Estoy ahogadísimo ¿No? Max. Max Max Cuidado Tomás, eh más atrás. toma. Si el perro cae, lo soltás. No te vas con el perro, ¿vale? Tomás por el medio. Y si por cualquier cosa un día te llevas a caer, te sujetas de, de lo que haya. Las manos tienen que ser no, clavarte al suelo. cómo hacer. Hay que hacer así Podía haber traído el el palo de golf para buscar para medir el viento pero. porque si no va a ser imposible ahí. No, no, no. Yo quiero, yo quiero. ¿Qué te costará si venís a fumar acá, llevarte la cajita para tu casa, no? Mira, mira esto. ¿A vos te parece? Mira, hasta una botella de vidrio. A esa botella le pega el sol y se prende fuego acá. Claro, claro. Mira. Muy bien, la botellita. ¿Plástico? Acá que es, esta es la, la cuna del yonki, mirá Esta es la cuna del yonki Con esto mismo en la cabeza Papel, papel y fuego, ¿qué pasa? No. A la mierda Largas A ver, mirá Uh, mirá esta piedra, parece hasta hueca, eh mirá. Hay piedra blanda, eh Lo que pasa es que acá los fósiles son Marinos, difícilmente Vas a encontrar un fósil De otro tipo Yo pescar ¿Querés la... pescar qué? Sí. Sí que fuman, en ¿eh? uno se lleva la cajita. Qué bueno, total. Esto sí que no lo, no lo vienen a multar. Las piedras que se separaron pueden dar lugar a ver algún tipo de fósil Bueno, ahí va la cosa Y esto no es nada, como hay viento, la mitad de la mierda se va toda para allá anda a Dejan cristal, después hay fuego y claro, hay calima. ¿eh? Acá, luego haré el unboxing de Betafly a ver qué mandaron y vamos a probar todo lo demás. El equipo para para el tema estudio: Tu Drone, John Connor. Tu dron el viento es traicionero. ¡Obaldo! ha encontrado algo Y abajo Como por aquí a ver, préstame. Yo creo que eso. Préstame que acá hay una cuevita. Hace murciélago? Si se meten claro. Bueno. Está tan suelto porque ha pasado agua por aquí, miramos eso. Está como hueca la piedra, ¿viste lo que es? Esto, un día que llueva mucho, por eso esta montaña va a desaparecer, porque es un material que es muy blando, mirá Lo tocas y se sale, ¿viste? ¿eh? Parece piedra de piedra pome volcánica La madera es muy dura Está todo hueco, ¿qué madera? La madera en general es dura Algunas y otras, ¿no? Según cada una La madera es Hay diferentes tipos Cuidado, cuidado que rompes el pico y te, te haces mierda un ojo uh, no, Despacio que rompes el pico Pero no te pongas al lado, Tommy. Igual donde caen rayos también se abre la piedra, ¿sabes? No, no me lo olvido. Después la tiramos. Hey, dejale un poquito, a Tomás. Vení para acá. Bueno, grabando con la finipal, a ver qué tal. Es. No la utilizo mucho, la verdad. La tengo guardada, pero bueno, capaz igual me puedo empezar a servir. Para no sé cómo irá el micrófono con esta ventolina Ya estuve buceando ahí abajo y voy a volver porque está espectacular Ya veremos, hoy es un día complicado, algunos se aventuró en callar. Van a aprovechar el viento pero no van a poder volver Se tiran de aquel lado y salen de este porque no hay forma de volver con este viento en un caso. No hay embarcaciones tampoco navegando porque está claro, es imposible. Está la gente acobardada con lo del canal de Suez. Me gusta estar tirado siempre en la arena o en bicicleta perseguir a Manuela con todo el tiempo para ver las estrellas con la maría en el frío no yo soy de aquí no soy de acá no tengo edad ni puedo venir a ser feliz